1969, Led Zeppelin saca su primer álbum en enero y su segundo en octubre. El LSD es la droga del momento. Nixon sale elegido presidente de Estados Unidos, el hombre da sus primeros pasos en la luna, y un niño de seis años contempla la ciudad de Los Ángeles asombrado desde el coche de su padre. Pero el acontecimiento más importante para lo que nos concierne hoy tiene que ver con esta actriz, Sharon Tate. más concretamente con su asesinato de la mano de la familia Manson. Esto supuso un cambio en la mentalidad estadounidense pero sobre todo de Hollywood. Esta película quiere tratar ese tema, el cambio de una época a otra, de un cine a otro un actor de televisión que siempre se muestra con la misma actitud y el mismo peinado en todas sus películas, ya sea un western o sobre la guerra. Él es suficiente para vender una serie o una película. Una figura de acción, un tipo duro que puede con todo. Aunque, bueno, en verdad, él solo es un actor acabado. Un par de malas decisiones han llevado a que pase a ser del que da paliza al que las recibe. Su doble de acción, Cliff, es el tipo de personaje que interpreta a Rick. Esto se nos confirmará durante la obra mediante las acciones de ambos, pues sus vidas son un paralelismo, mientras que Rick se enfrenta a problemas ficcionales dentro de la película, Cliff se enfrentará a problemas reales, situaciones realmente peligrosas. Tarantino confirma esto en una entrevista. The whole thing of their career is Rick es the one who pretends to be the badass cowboy, the guy who can do this and the guy who can do that, and Cliff is the guy who's the badass, who can do this and can do that. Como bien dice Jordi Maquiavelo y Mireda Producciones en sus respectivos análisis, la entrevista del principio es completamente ficcional. No tiene ningún tipo de sentido la posición de las cámaras normalmente en una entrevista que se quiera ver al entrevistador, aparte del entrevistado, se suele utilizar tres cámaras. Una en el centro que capte a ambos bandos haciendo un plano conjunto y luego otras dos, una en cada lado, cada una centrándose con un plano más cerrado a cada persona. De esa forma todo se puede hacer de una sola toma para ahorrar tiempo. Hay más configuraciones, evidentemente. Todo depende del propósito de la entrevista. Bueno, pues cuenta interantino en lugar de rodarlo como una entrevista, pone las cámaras en las sillas tanto de Cliff y Rick como del entrevistado, cosa que no tiene ningún tipo de sentido en la la realidad, pero con esto lo que hace es establecer que estamos viendo una película y que las cosas aquí no funcionan como en la vida real, lo cual está bastante bien. Una forma sutil de decir que Tarantino va a hacer lo que le dé la gana con la muerte de Sharon Tate, que puede ser tanto malo como bueno. Ya veremos que la mayoría de escenas en las que sale la actriz no tienen ningún propósito para la drama, pero que ha calado hondo en muchos espectadores. ¿Y por qué? Pues porque puede ser que Tarantino lo que quería es que la viésemos vivir, viésemos la vida que le quitaron. Es muy poético, pero es posible de conseguir esto haciendo que tenga sentido dentro de la película, que no se sientan vacías las escenas. Hay gente que dice que Sharon sirve como McGuffin. sí y no. Es cierto que Rick fantasea con conocer a Sharon y Polanski para que su carrera avance, pero esa fantasía no le mueve. De hecho, no le mueve Sharon, le mueve Polanski. Habla sobre él, no sobre ella. ¿Y qué es un McGuffin? Es un objeto que mueve a los protagonistas y que normalmente al espectador le da igual. Por eso no es un McAfee, pues Rick no se esfuerza en conocer a Sharon. Rick en lo que se esfuerza es a sacar su carrera adelante, no otra cosa. Esto queda bien claro en la escena con Marvin. A Marvin le encanta el trabajo de Rick. Él le dice lo que están haciendo con su carrera. Ahora Rick solo interpreta a villanos un recurso de Hollywood para alzar a nuevos actores y terminar con la carrera de otros. Entonces Marvin le propone hacer películas en Italia, cosa que a Rick no le hace mucha gracia que digan El resto de la película sigue a tres personajes, Sharon, Rick y Cliff. Las historias de Rick y Cliff se complementan. Mientras una se centra en los conflictos internos, mientras actúa en un set donde todos están seguros, la otra se centra en conflictos más externos. También en un set, sí. Pero él no actúa, él está en peligro real. Como he dicho antes, uno aparenta y el otro es. Una cosa que hace muy bien la película es presentarnos los personajes mediante sus acciones, ya sea una reacción, una simple frase o cómo conducen. Lo que hacen nos cuenta mucho de quiénes son y cómo se enfrentan a la vida. Con Rey es perfecto vemos cómo se emborracha y ensaya despreocupadamente un guión y los problemas que eso le conllevará más adelante en el set. Acción y reacción. El problema llega con Cliff y Sharon, pues les pillas rápido y no hacen nada más que mostrar sus personalidades. No avanzan como personajes. En el caso de Cliff lo puedo llegar a aceptar, pues las acciones que hace tienen un efecto más adelante. En cambio todas las escenas de Sharon sirven solo para ver que es una diva muy feliz. Y ya, nada afecta a nada. Ninguna de sus acciones tiene ninguna repercusión y no es que tenga pocas escenas precisamente. A esta película le sobran mucho escenas entre vosotros y yo de las primeras cosas que aprendes cuando estudias cine o te estás informando sobre ello al menos es que todo tiene que aportar a la trama o no servir para algo como por ejemplo mostrar la moralidad de algún personaje si un personaje o una escena no van a aportar nada es mejor quitarlo algo que tiene el cine de Tarantino es que normalmente suele ponernos en contexto a través de conversaciones mundanas estas escenas parecen inútiles pero en realidad nos están diciendo mucho sobre la personalidad que tiene cada personaje o incluso nos presentan a alguien que saldrá más adelante por cosas como esta, Quentin se ha ganado muchos fans. El problema está cuando no termina de salirle bien la jugada. Porque está muy bien que nos digas que el señor Naranja es un traidor al principio de la película sin decírnoslo expresamente. Cuando llega el jefe y pregunta quién no ha puesto propina, es el primero en hablar. Y esto es en la primera escena de su primera película, Reservoir Dogs. Pero la gente desgraciadamente se queda más por cómo Quentin habla sobre la like use... Ica pero no está también cuando gran parte de su película es gente mostrando sus personalidades, porque sí. Death Proof está bien, pero la mayoría de conversaciones pueden llegar a ser muy aburridas por llegar a ser demasiado redundantes. A esta película le pasa algo parecido con la subtrama de Sharon Tate. No sirve para nada más que para ver a Sharon feliz. Parece que pasan cosas. En la fiesta Playboy parece que va a pasar algo importante. De hecho, hay un personaje que cuenta un cotilleo sobre Sharon, pero aquí acaba la cosa. No se vuelve a mencionar en toda la película. Creo que esto es porque la película iba a durar como 4 horas y tuvieron que cortar. Hasta Tim Roth sale en los créditos y no está en la película. Así que doy por hecho que en el guión original toda la trama de Sharon tiene sentido, pero aquí no estamos para hablar de la película que hubiera sido sino la que tenemos. Y esta escena sobre Otra escena es esta. Charles visita a Sharon por error. Él cree que hay un amigo suyo allí, pero no. Esta escena parece que Charles va a ser relevante más adelante. Pero seamos sinceros, no vuelve a aparecer en toda la película. Y sí, en la vida real pasó esto, y luego envió a gente para que la matasen, cosa que se ve al final. Pero como no vuelve a aparecer y no se ve cómo ha llegado a la conclusión de que debería matar a Sharon, esta es otra escena innecesaria en la Trama. Más adelante Sharon acepta a una hippie en su coche y habla. Cuando ambas se despiden, Sharon se va a mirar a un cine y después cruza la carretera. En todo este tiempo, un coche rojo ocupa bastante parte de la pantalla, como si lo hubiera estado siguiendo. Pero era un conductor respetando el paso de cebra. Esto aporta una pequeña tensión que no se termina de resolver. Parece que pasa algo, pero no. Luego vemos cómo Sharon entra al cine. Esto está sacado un poquito de la vida de Tarantino. Pues como dice en esta entrevista, en una cita fue a ver una película que guionizó e intentó entrar gratis. Si queréis ver el, la anécdota entera, mirad el vídeo en este link. Está, está graciosa la entrevista. Bueno... Normalmente, si a un personaje le suele ir muy bien a lo largo de la película, significa que después le saldrá mal la jugada. Por eso muchos pensábamos que esta vez Tarantino, a pesar de inventar personajes, terminaría matando a Sharon. Pero no, está muy bien que dedicas escenas simplemente a verla vivir, pero cansa mucho que todo el rato sea así. Sobre todo cuando solo hay, literalmente, dos momentos de la película en la que aporte algo. A ver... Que no todo en esta película es malo. Una de las cosas en la que destaca la película es en su dirección. La escena más comentada y una de las mejores de la película es la de Cliff con los hippies. Os dejo links a los vídeos analizándola por aquí. Solo voy a decir que esta secuencia sí que tiene un propósito justificado. La tensión viene de la mano por el contexto. Todavía no han empezado a matar gente, pero sabemos que empezar a hacerlo pronto. Cliff podría haber muerto en la escena, por eso es tan tensa. Además, aquí conocemos a algunos personajes con los que interactuará más adelante en la película. Es normal que Cliff se meta aquí y de hecho está muy bien helado, pues se encuentra varias veces con una de las hippies, Pussycat, al final termina por llevarla a donde ella está viviendo actualmente, que, de la casualidad, Cliff estuvo trabajando allí. Y es por eso que se preocupa tanto y está tan preocupado por el dueño, porque él no conoce a estos hippies, pero podrían haberle hecho algo malo. Mirad los análisis, están muy bien. Eso sí, aviso, están en inglés. Por mi parte voy a analizar otra escena, una que me gustó mucho cuando la vi por primera vez. los planos que han venido justo antes de esta conversación son típicos del western, normalmente usados antes de la confrontación, enseñando el arma y el oponente al mismo tiempo. En este caso, un duelo. Un duelo, digamos, generacional, mientras que Rick, como bien sabemos, está en sus últimas Trudy está empezando. Cada plano ha de contar algo. Y si te paras a analizar, este plano es una delicia. A la izquierda Trudy y a la derecha Rick. Esto puede representar varias cosas. En occidente solemos leer de izquierda a de derecha, de modo que instintivamente la forma más cómoda de componer un plano es de esta manera. En la pintura, si un personaje va a empezar un viaje, este se encuentra mirando hacia la derecha, y si lo ha terminado, al revés. Sabiendo esto y el contexto de los personajes, podemos decir que Trudy está empezando su viaje y le queda camino por recorrer, mientras que Rick, por contexto, parece que lo está terminando, ha vivido ya mucho, la diferencia de edad y su posición en el escenario también conocemos. No es lo único que aporta el plano. Otra cosa muy evidente es el enorme agujero que los separa. Esto no está ahí por casualidad. Está ahí para decirnos que hay un abismo de diferencia entre ambos actores y sus carreras. El cambio de plano es también un cambio de perspectiva. Ahora Rick se empieza a dar cuenta que su actitud le ha llevado a estar donde está. Y puede que se arrepienta un poco más del alcohol que consumió ayer. Me gusta mucho porque vemos que Rick ya no está tan distante de la niña. Y puede que le queden cosas por aprender. En el contraplano seguimos viendo el abismo, pero ya no es tan grande. Las palabras de la niña están haciendo pensar a Rick esta niña se toma el papel muy en serio. Ahora Rick hace una analogía de su vida en el libro que está leyendo. Esto hace que se derrumbe. Normalmente, los primeros planos se utilizan para enfatizar y parezca más dramático lo que sucede. Este plano es un cambio completo. Ahora quien está a la derecha es Trudy, que está a punto de aconsejar a Rick, que aunque sigue siendo más alto del plano, es también el más vulnerable, pues Trudy se arrodilla para animarlo. El plano contra plano es un luz contra oscuridad. Ahora la niña es más alta que el adulto, es quien tiene la razón y el control de la situación. Normalmente se interpreta Erróneamente los picados y contrapicados Picados normalmente suele significar Falta de poder, porque lo vemos desde arriba Y contrapicado suele significar Personaje con poder, porque lo vemos desde abajo Puede llegar a representar eso en otras obras Pero no es el caso aquí, pues si Rick está en un contrapicado Es para ver lo mal que se encuentra Está prácticamente acabado, a punto de caer Mientras que Trudy mueve la cámara Literalmente para ponerse al mismo nivel Que Rick y ponerle en su sitio En contraste, parece que el poder esté en el picado Y la falta del mismo en el contrapicado vaya pedazo de escena acabamos de ver y lo que no habré visto y lo que habré malinterpretado de hecho, os animo que analicéis vosotros esta escena y digáis en la caja de comentarios vuestras conclusiones continuemos hablando sobre la trama de Rick después de tener una agradable conversación con el el prota de la serie nos adentramos dentro del capítulo Empezamos viendo partes del set detrás de cámaras para poco a poco irnos metiendo en situación. Un duelo entre nuevas estrellas y viejas glorias. ¿Os acordáis cómo Rick ensayaba anteriormente su papel? Pues le ha sentado factura, no sabe sus diálogos, es el único que para el rodaje, y esto hace que empiece a odiarse a sí mismo. Toda su frustración sale a la luz, destrozando su caravana, dándose cuenta que si no se toma esto más en serio, van a dejar de llamarle. Todo esto se le ocurrió a DiCaprio. Leonardo convenció a Tarantino para que su personaje la cagase en el set, y de esta forma que avanzase como personaje y como actor, cosa que benefició mucho a la secuencia y al filme en general. Y y Tarantino lo explican mejor en esta entrevista, minutos 7.45. Volvamos al set. Después de la rabieta, Rick Dalton sale más preparado que nunca para afrontar el rodaje. Si nos fijamos, va de izquierda a derecha, pues ahora está dispuesto a seguir con su carrera y abrirse a nuevos horizontes. Contrasta con la escena anterior, en la que su oponente va de derecha a izquierda, pues él ya está en la cima. O. Oh, al menos lo va a estar pronto. Gracias a la ocurrencia de DiCaprio hace que el personaje obtenga la mejor interpretación de su carrera. Incluso Trudy se da cuenta de ello y le dice que es la mejor interpretación que ha visto en su vida, dándole su aprobación. Pero no todo es blanco-negro. Esta secuencia sirve para explicar por qué Cliff no puede trabajar como doble de acción, por básicamente dos motivos. Uno es que se dice que mató a su mujer mientras iba en barco. Evidentemente, si eres un asesino, por muy repelente que sea tu mujer, te cierran muchas puertas donde sea, completamente comprensible. Pero es que eso no es todo. La actitud de Cliff de macho alfa es una actitud bastante tóxica. Por muy bien que te caiga en pantalla, en la realidad no es nada fácil trabajar con una persona así. Creedme, en un set, cuando hay dos personas con muchísimo ego, se puede convertir en un campo de batalla, sobre todo si se comportan como niños. Este es el caso que se muestra, tomándose muy a pecho lo de ser un campo de batalla. Pelear con actores no es algo muy bueno que digamos, y apoyar el coche de un cargo importante para la producción tampoco. Toda esta secuencia es bastante cómica, tan cómica. Como inútil. Aquí se ha empleado la famosa frase muestra, no cuentes. Y está genial. Menos cuando lo que muestras dura una secuencia entera. Cosa que no aporta nada que no hubiera hecho una o dos frases. Una conversación de Rick con alguien en el set podría haber bastado. A ver no tiene que ser algo específico como aquella conversación de Pulp Fiction de Vincent con Jules, en la que hablan de cómo su jefe mató a una persona por hacerle un masaje en los pies a su mujer. Sí que es cierto que esa conversación en específico crea como un aire de misticismo alrededor del personaje y deja a libre interpretación del espectador lo que sucedió pero esto no es Pulp Fiction. Al menos esta secuencia sirve a un propósito dentro de la película algo que agradezco. A ver, no me malinterpretéis no quiero que Tarantino esté haciendo Pulp Fiction toda su vida él ha llegado a hacer muy bien este tipo de cosas y me molesta que una película que ya de por sí es larga, tenga escenas inútiles. Como ya he dicho, se podría haber ahorrado tiempo con la conversación, teniendo el mismo resultado. Al final, esto es un flashback, un recurso que se usa demasiado en esta película. Hay muchísimos flashbacks. En algunas ocasiones se va intercalando con el presente para hacer un efecto resultón, como la escena de Marvin o la de Sharon en el cine, que no nos vamos a mentir, queda muy bien, pero la mayoría se podrían haber ahorrado. Incluso hay un flashback que se repite en un periodo muy corto de tiempo. El flashback en cuestión es el de Cliff comprando el porro bañado en ácido. Un porro que deja en casa de Rick, importante para más adelante, 10 de 10. Aparte de ese dato, me cabrea mucho la escena en la que aparece. Por fin se toma en serio un papel muy distinto a toda su carrera, que le hace cambiar y tomarse en serio a sí mismo, pues lamentablemente no hubiera pasado nada si no hubiera aprendido la lección, porque le pillan por un papel que hizo antes, y no por el capítulo que acaban de rodar. Volvemos a lo mismo que con Sharon, da igual lo que pase, porque los acontecimientos al final pasará de todas formas, incluso con la secuencia que he mencionado antes de Cliff con los hippies. He dicho que es importante, pero tampoco influye en nada. Solo la percepción que tiene Cliff al final de la Película. Si la idea de DiCaprio se le hubiese ocurrido a Tarantino mientras escribía el guión, lo hubiera hilado más. Es ahora, en este letrero, cuando empieza la película. A partir de este punto, todo lo que sucede tiene un sentido. Y estoy diciendo esto cuando ya ha pasado una hora y 58 minutos de película. Y esto es un montaje de lo que ha pasado en seis meses. Como dice Maquiavelo en su vídeo, aquí se usa un recurso muy interesante, la figura del narrador para generar tensión, algo bastante original y que funciona muy bien. Sobre todo porque sabemos que esta noche es en la que Sharon murió a manos de la familia Manson en la vida real. Casi todos los personajes beben o fuman porros, menos Sharon que es muy pura y está embarazada y no hace nada de eso atención a Cliff, que hacen ambas cosas. Y no solo es un porro, es el porro que os he dicho antes. Se va a pasar al perro, borracho y drogado por partida doble. Esto, esto es todo más importante de lo que parece. Llega la familia Manson. ¿Os acordáis lo que he dicho al principio? Que Sharon era un McGuffin y no al mismo tiempo. Luego os di la definición, conté por qué no lo era y pasé a otro tema. Pues ahora os cuento por qué sí es un McGuffin, pero no para los protagonistas. Lo es para la familia Manson. Sharon mueve a la familia Manson a ir a la casa de Rick. Si él no fuese su vecino, no pasaría lo que pasó. Pues antes de que entre la familia Manson a la casa de Sharon, parece Rick, borracho como la cua los espanta. Después de divagar sobre la violencia en las series y películas, deciden matar a Rick y los que estén dentro de la casa también. Para esto sirve la escena de los hippies, para tener unas líneas de diálogo con ellos. Cliff está drogadísimo, la situación no puede ser más hilarante para él. Esta escena ridiculiza a la familia Manson. Aparte de eso, también es muy satisfactorio. Pues después de toda la tensión generada a lo largo de la película con escenas sueltas, tanta violencia sería la conclusión, el alivio. La violencia no termina con Cliff. Rick también se lleva parte del pastel. Saca el lanzallamas que se comentó al principio de la película, y quema a una de las integrantes en la piscina. Todo es una buena representación de la relación entre Cliff y Rick. Mientras uno hace el trabajo duro, el otro se lleva a la parte más fácil y también más impresionante y bombástica. Aparte de eso, tiene toda la atención de todos. Al final, Sharon la invita a su casa después que todo haya pasado. Y la película termina ahí. Esta película, como ya he explicado y en parte analizado antes, tiene una dirección excelente. El trabajo de dirección de arte es increíble. Quentin nos sumerge perfectamente en la época, o al menos en lo que él recuerda. ¿Sabéis por qué hay tantísimas escenas conduciendo? Porque esto es lo que él recuerda de aquella época, ir en coche con su padre en el asiento de copiloto. De hecho, hay algún plano con una angulación parecida a lo que él recuerda. Empezó a escribir el guión porque en un rodaje vio a un actor hablar con su doble. Se intuía que tenían una relación de amistad que había durado años. Es por esas cosas y por los pies, que todo el mundo dice que es su película más personal. Eso de que sea una obra maestra no puedo estar más en desacuerdo, pues que sea una cinta personal no deja de significar que sea una película. Podrías quitar el segundo acto completamente y seguiría siendo lo mismo. No me malentendáis, es una buena película, el cine es un arte colaborativo y como tal, muchos profesionales trabajan para llegar a un mismo fin. Once Upon a Time in Hollywood tiene una dirección de arte excelente, una iluminación sobresaliente, el casting no podría ser mejor, el montaje es resultón. Consigue la sensación que pretende transmitir en cada escena Y acompaña muy bien a la dirección Mi gran problema es el guión Que es la base de cualquier película Y el guión no está tan bien como el otro de sus aspectos El final es satisfactorio Y el principio consigue presentarnos muy bien a los personajes Pero la mayoría de la película podría no existir Sharon solo aporta cuando Rick la ve entrando a su casa al principio Nos establecen que son vecinos Y por lo tanto Rick puede interferir en la misión de la familia Manson Incluso le da rienda suelta a su imaginación Para sentirse mejor y hacerle ilusiones al final, cuando todo ya ha pasado y los Manson han muerto, Rick accede a casa de Sharon como recompensa, de forma que puede que su carrera se haya salvado después de todo. El resto de Sharon Tate es inútil. Del mismo modo para Rick. Si Rick no hubiera aprendido nada en el rodaje, le hubieran cogido igual para ir a Italia, y él hubiera ido voluntariamente porque no le quedaba otra. Nada sirve haber hecho la mejor actuación de su vida en una serie que no tiene relevancia en su carrera. Y Cliff también. Los flashbacks que tiene con Bruce Lee son graciosos y poco más. La información que da se podría haber dado en un diálogo que durase menos que los varios flashbacks enteros. Y su relación con los hippies sí, añado intención, que como he dicho antes, hace que al final sea más satisfactorio, pero vamos, que si no hubiera pasado nada, solo sería un poco menos graciosa la escena. Esta película es entretenida, ojo, y eso es muy difícil pero no creo que sea una de las mejores películas de Tarantino. Volveremos a verla en un futuro pero para echarnos unas risas y poco más.